Eh, el boletín 17 del Ministerio de Salud Pública emitido eh, por eh, Rafael Sánchez Cárdenas habla de que los casos nuevos en esta ciudad son solo ascendieron a 20, lo que acumulan 132 casos positivos y un solo fallecimiento nuevo. El Ministerio de Salud Pública, el de Salud Pública informó que la plataforma puesta en circulación por esa institución para ofrecer informaciones sobre el coronavirus, arrancó con buen pie, dice él, pues antes de cumplir 24 horas, ya había recibido más de 26.000 interacciones entre ciudadanos que residen en territorio nacional y en el extranjero. La aplicación Aurora MSP COVID-19, así se llama, fue creada para la consulta y orientación sobre la pandemia, esta diáspora no solamente está particip participando y buscando informaciones, sino que para el Ministerio de Salud Pública es de gratificación importante el hecho de que ciudades ciudadanos dominicanos que están eh, hoy día en New York, en New Jersey, en Boston, Florida, pasando por una situación sumamente grave en los Estados Unidos, pueden... Tener una plataforma alternativa en la República Dominicana con el servicio de asistencia del Ministerio de Salud Pública, dijo Sánchez Cárdenas. Es interesante lo que hizo el Ministerio de Salud Pública con el tema de Aurora MSP COVID-19. Esa es la información que les tengo. No veo sí. dónde conecta con, con el sistema de educación real. Bueno, lo que, el que pueda tener. lo que pasa es que es una plataforma de información nada más no es una plataforma para, para sino para información para requerir información y la idea Amado, es, de, oye oye la idea es ponerlo servicio de educación Brasil, de... Brasil, la idea es ponerlo al servicio del ciudadano dominicano aquí y en el extranjero a, dime ahora Dime ahora. En eh, eh, un momento, Amado, ¿cuántos muertos fue que registró de acuerdo el ministro de Educación? Dice. En el uno, uno más, uno Como nuevo. El ministro de, de Salud. Sí, el sí. ministro de salud, sí. sí, sí. Uno un, más, más nuevo. ¿Un fallecido? Sí, sí. Eso ni él se lo cree. Uh -huh. Bien, Comente. Así, así, así, sí, sí. No, podemos, así sí. no podemos hacer un trabajo eficiente. Lamentablemente. Esa, esa información ahí concuerdo con Fulvio, no corresponde con la verdad. Eh, y quedó bastante claro cuando el, hace tres días, creo que el viernes, si no me equivoco, sí, el viernes, que fue la última rueda de prensa que él dio antes del fin de semana, él anunciaba que había fallecido la esposa del gobernador y que no, no había sido incluida porque murió eh, luego de, de, del corte. Pero el sábado, cuando se dio la información... Que, que no fue mediante enterrada de prensa, sino que se enviaron los datos, tampoco apareció eh, el, el fallecimiento de la, de, la, de la esposa del gobernador. Pero el domingo ellos sumaron una sola persona más. Pero aquí han fallecido varias personas, por ejemplo, como es el caso de, de, del doctor Reyes, que falleció, según tenemos entendido, a causa de, de, del coronavirus. Y tenemos información muy fidedigna a, a, al interno del Hospital San Vicente de Paul de que solamente de viernes a sábado, oigan esto, de viernes a sábado murieron cuatro personas en el Hospital San Vicente de Paul. Y ahí no hay gente de, de enfermos de otro, de otro tipo de dolentes, ahí lo que hay es enfermos de COVID. Y la información que tenemos es de que alrededor de cuatro personas murieron entre, entre viernes y sábado. Entonces, yo creo que el ministro o le están hablando mentira o él está intentando engañar al pueblo con esa información. Y es importante que eh, las autoridades de salud y el propio pueblo franco Macaruzano, y el país le exija al ministro eh, que den los informes reales de lo que está pasando. Yo le dije que iban a disminuir la cantidad de muertos en los informes y iban a aumentar la cantidad de positivos. ¿Para qué? Para equiparar la parte estadística. Lamentablemente, la es un cambio de estrategia que ellos hicieron a principios bueno. de la semana pasada. Y Pero eso es... Que... Y eso simplemente, así no se puede combatir una, una, una es que, pandemia como el COVID. Gracias, damos, debemos dar gracias a Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para, para entender este esa fórmula de maniobrar con las informaciones y, y ir procurando, me imagino, también aumentando el número de curados le es importante al ministerio y a nosotros no es de, de, alta, de alto interés de que vayan viéndose los casos de jurados porque eh, ahí está dentro de la esperanza de nuestra gente, de nuestro pueblo, de nosotros pedirle a Dios que siga interviniendo a nuestro pueblo, a nuestro país y que esta pandemia frene pare que tengamos verdaderamente un momento de dominio de ella que pudiéramos nosotros, porque se si ha, ha de convivir entre nosotros por un tiempo, recuérdate que luego que pase la cuarentena, tendremos que readaptar nuestra forma de vida, de reuniones, de, de hacer la vida común, porque no sabemos quién aún per, permanezca o se haya contagiado posterior de... Exacto. Todo eso son puntos que debemos de tomar en cuenta. Eh, dentro de toda la que tomemos para poder convivir con este problema, porque de la autoridad no veo, no veo que vaya a existir una, un control real y que puedan anunciarlo de esa forma. Mira, me parece que... Carolina. Sí, sí, antes sí. de que tú hagas un paréntesis, me acaban de informar, atención a las autoridades del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís y la Policía de Salud Pública. Me dicen que el mercado que cerraron en San Francisco de Macorís, el municipal, está ahora mismo en la Castillo con Delorbe. O sea, lo, lo que hicieron fue que lo trasladaron del lugar y están lo todos. Que, lo que yo dije, lo que yo no dije, dije. dije. Ayer estaba en la libertad, pero Ay, me dicen ahora mismo que están en la, en la Castillo con en San Francisco de Macorís. O sea, que lo que hicieron fue un traslado de, del mercado de un sitio a otro. Atención, a autoridades. No de comunicarse eh, no sé si tú lo podría hacer llamar al alcalde eh, atención a la policía ah, el alcalde no le paga el teléfono a nadie nunca ni después ¿Cómo? del que dio del que dio negativo no, no el alcalde dice ni siquiera después que dio positivo que está tranquilo en su casa no le no le levanta el teléfono a nadie mm. si alguien del ayuntamiento en representación del alcalde puede llamarlo que nos llame ahora de... a mi amigo canela que siempre está disponible ese sí ese siempre está disponible. Ese es el alcalde, virtual. ¿El alcalde? Él es el alcalde. No, no, él es el director de tránsito. No, no, no, él es el alcalde, déjate de cosa. Él está funcionando de alcalde de manera irregular e ilegal. Pero bueno. imagínate en medio de este lío aquí en diálogo. ¿eh? No, pero ella es la vicealcaldesa. <risa> <risa> ella es el ya. Sí, verdad. Bueno, sí, en no. el caso de que el alcalde no puede llamar, creo que, que le sigue la vicealcaldesa, que nos llame a, a, a Mercedes. Y si no, entonces a Canela. Canela, atención, llámanos, mira, aquí, claro. Eh, bueno. No, esto es muy grave, esa denuncia que te hacen, que te llaman ahora ayer ya. Sí, me van a mandar un video, me dijeron. Bueno, yo de luego era... voy a decir algo. Se trata de una orden municipal, conjuntamente con la orden general de restricción en el mercado. El mercader podrá tener sus alternativas, pero definitiva está correctamente activando no creo aunque la gente vaya y compre a donde ellos se coloquen eh, debe la autoridad darle continuidad, sobre todo la autoridad policial debe darle continuidad a la orden, ya lo hicieron el día que, que vimos el operativo pero mientras tanto deben de colocarse en posición de des, de, de desconcentrar esas personas ahí Mira, me parece muy descabellado, eh, muchachos. Esto que está haciendo, o que entendemos nosotros que se está manejando desde el Ministerio de Salud, con eh, buscar manejar las cifras eh, para vender una imagen estadísticamente muy diferente a la realidad que tenemos. Hay que recordar que sale un informe hace una semana, un 8, 8 10 días, donde te decía que la República Dominicana tenía el más alto porcentaje de mortalidad por COVID-19 de América Latina. Inmediatamente sale esa información, que yo recuerdo que creo que Fulvio yo aquí lo trataba y conversábamos sobre eso en el espacio. O sea, inmediatamente sale esa información y vamos a tener lo siguiente, que es lo que se está dando ahora. Están ocultando. Y nosotros que vivimos acá en San Francisco y de hecho... Eh, que aquí de Agenda 56 le hacía la pregunta de manera directa, sin miedo, sin maquillar Le hacía la pregunta al Ministro de Salud Pública, que de hecho como que se molestó un poco Que qué estaba pasando, si era que a él lo estaban engañando o no le estaban dando las informaciones pertinentes Porque nosotros que somos de acá de San Francisco, que cada día vemos cómo se nos muere gente que conocemos con condiciones muy similares a la del COVID y que aparentemente no se le hace la prueba, no sabemos qué pasa, eh, no, no se están poniendo en esos resultados que él muestra día a día. O sea, no nos están vendiendo la realidad y esto es muy grave. Esto es muy grave porque entonces nosotros, el pueblo, entendería que las cosas se están mejorando o que estamos muy bien en República Dominicana. Hay un esfuerzo... Eh, gigante que se está haciendo pero entonces cómo tenemos nosotros la garantía de que realmente está siendo eficiente y que eso y que eso que se está haciendo eh, los resultados que se están mostrando son reales no lo sabemos porque nosotros podemos darnos cuenta acá que la realidad de la cantidad de muertos no es lo que él dice cuando él está en la suela de prensa señores en el día de ayer Aquí murieron varias personas. Que nosotros Aquí no conocemos, conocemos todos. Que sí, que nosotros conocemos gente cercana, un hermano de algún amigo, un amigo de algún familiar, un, un familiar de algún amigo. Entonces, así no. Eso no es posible, señores, que nos estén dando informaciones que no son pertinentes. Brevemente con el tema de la aplicación. A ver qué sirve. Eh, yo no lo vería tanto, no creo que sea tan poco eh, algo que vaya a solucionar, pero sí, el tema de una aplicación podría, a, una, eh, a un grupo de gente, porque sabemos que no todo el mundo tiene acceso a teléfonos inteligentes, a internet, todo el tiempo, que lo que compran a veces son los paquetitos, que tienen un teléfono que... No, pero decía el que en los primeros tres días me parece alrededor de mil personas hicieron uso de la aplicación y de hecho personas del exterior pues han eh, entrado y la han utilizado para obtener información y orientarse. Es básicamente eso el tema de Aurora. Bien, como no. Eh, gracias eh, Carolina, Yerian. Eh, creo que tú no has intervenido. Sí, no, con relación a, a ya decía, lo de la información, sí, eh, estoy de acuerdo con Julio, no se le está diciendo la verdad al, al pueblo con relación a la cantidad de fallecidos y con relación a la Aurora yo la utilicé, es un sistema inteligente que responde en función de algoritmo, ¿verdad? que por ejemplo tú le pones un número, ella te lo indica te dice, con el número uno te respondemos esto, con el número dos te respondemos lo otro, y así sucesivamente, incluso con algunas palabras eh, si tú por ejemplo le pones, creo que, eh, que contacto, ¿no? Bueno, no me acuerdo bien lo que, pero lo importante es que cuando tú, por ejemplo, le pones los números indicados, te da la información que tú necesitas. Eso es para descongestionar el número asterisco 462, donde cientos y cientos de personas, o miles de personas, llaman eh, para información. Entonces, ahí es, está en pantalla. Ajá, ahí funciona? están los números. De manera que no es que usted va a hablar, es importante decirle a la persona que no van a hablar con una persona, sino con un sistema inteligente. De hecho, es un el robot. sistema... Ajá, con un robot. El sistema, cuando tú le, le, le escribes algo de lo que no está incluido, ella te lo dice, te dice, soy, eh, aunque te puedo contestar, pero no, no te puedo contestar todo como tú quieres, sino que soy un sistema inteligente. Y esto sí. se, se hace para, para descongestionar un poco. Brasil, tú no personas tienes dotadas de toda inteligencia y de algoritmos. No, no, tú no, no. Tienes, no. Tú no tienes un mensaje, tú no tienes un mensaje a nosotros. Tú viniste muy ácido hoy. Tú tienes sí, tú no tienes un mensaje, ¿verdad? Y claro. yo también. Es, Carolina, ¿qué dices pues con el mensaje? No que la Asociación Duarte de ahorros y presta